lo repetimos. Bien, pues lo primero es esta frasecita, eh, y lo primero, que se me estaba olvidando, lo primero es decir que esto está en 3x4, ¿vale? es decir, si tenéis, vais a usar el metrónomo, eh, lo podéis practicar a muy lenta velocidad, 80, por ejemplo, 80 bits por minuto, y, y lo programáis con 3x4. Entonces pellizcamos la tercera y la segunda al aire, ¿vale? Luego pellizcamos la segunda y la primera al aire. A continuación ponemos el, pisamos el traste 8 de la, de la primera y rematamos la frase pellizcando la primera en el noveno traste y la quinta al aire. Ahora para rellenar metemos un forward roll con, con todas las cuerdas al aire. Y ahora, eh, segunda en el séptimo, primera en el séptimo, eh, quinta al aire, primera al aire, segunda en el segundo traste, segunda en el primer traste, que es lo que me da pie a entrar en el La menor. Esto es La menor, ¿vale? Aunque tenemos, estamos digamos, esto sería 2. Pero si ponemos esta cuerda sería la menor y armónicamente lo que entra es en la menor. Entonces, repetimos. ¿Vale? Eh, creo que en la tabulatura tengo puesto un forward roll, ¿vale? Y no sé si ahora mismo acabo de hacer un backward. Digamos, si seguimos la tabulatura, pues sería forward... Pasamos a la siguiente frase, que sería... Estábamos aquí... ¿Vale? Eh, con la... Levantamos el dedito de la, de la primera cuerda, tocamos la primera al aire... Eh, primera en el segundo traste, y ahora vamos a poner un acorde de, de Re... ¿vale? Y hacemos un Forward Roll a continuación forward roll y cuando estoy en el... En, a continuación de darle perdón al, a la segunda en el tercer traste voy a hacer un, un pull off 2-0 en la primera mejor así eh, 2-0 eh, segunda en el segundo traste Segunda en el primer traste y ahora primera en el décimo traste y remato con un acorde de sol y hago otra vez el, un forward roll. Eso es, es muy, muy facilito.